lo ensayamos, que nadie haga ningún ruido. ¡Peperán! malo. ¿Vas a arruinar nuestro plan? lo que vine a decir? ¡Olvídalo! ¡Nunca funcionará! ¡Nikki, Nikki, Nikki! He pasado tres años diseñando este plan, tardé dos meses solo en convencer a Alex Trebek. ¡Hagámoslo! Oh. Oh. ¡Director Hickey! Así que los tres mosqueteros estaban haciendo una de sus travesuras. ¡Director Hickey! Solo estábamos... ¡Silencio, Pearson! No me interesa lo que intentaban hacer. No intentaban nada bueno y serán castigados. Por favor, Herbert. Solo son niños divirtiéndose. Tú también fuiste niño una vez. Francamente, habría esperado más de ti, Trebek. Después de todo, eres un adulto. Por desgracia, no tengo ningún poder sobre ti. ¿Puedes irte? Vete. Lo siento. Iré a la granja Buey al Misclero el fin de semana. ¿Quieres venir? No puedo. El club francés organizó otra de sus inútiles ventas de pasteles. Nadie en Hazelnut sabe lo que es un brioche. Ah, oh, ah, oh, brioche. Le pan de dieu. El pan de los dioses. Ahora, volviendo a nuestro asunto. Sí, me presentaré al salón de castigos. Siéntate, aún no he terminado, Pearson. No habrá salón de castigo esta vez. Tenemos un nuevo programa en la escuela media Hazelnut. Algunos de nuestros padres liberales han decidido que su comportamiento antisocial de delincuentes está relacionado con una baja autoestima. Y que lo que necesitan es adquirir habilidades de equipo. Los tres van a pasar todo el fin de semana en el campamento Girasol. ...elevando su citada baja autoestima al pasear, acampar y comunicarse con la madre naturaleza. Director Jiki, ¿ya mencioné que yo no estaba involucrada en esta travesura en particular? ¿Presentes en el campamento girasol, Little, o va a tener una marca en su expediente permanentemente? Mm. Campamento girasol. Las actividades del Campamento Girasol incluyen acampar, observar aves y montar a caballo en nuestros 300 hermosos acres. Oh, ¡Ay! ¡Es tan injusto! Ni siquiera debería estar... ¿Lijiste montar a caballo? ¿Lo ves? Gracias a mí tenemos vacaciones gratis. ¡Bienvenidos ¿Qué? al campamento, gusanos! Muy bien, delincuentes. Vamos a ponerlos en forma para hacerlos dignos miembros de la sociedad. metálica de la brújula es magnéticamente atraída por el Polo Norte. Si se encuentran perdidos sin alimento, los zapatos de piel son una alternativa nutritiva y baja en grasa para sobrevivir. Con algo de imaginación, sabe asesina. ¡Camalani! <risa> ¡Date prisa o tendrás que limpiar las letrinas! Ay. ¿Qué pasó con lo de acampar y la comunicación con la naturaleza? Ay, creo que todo fue un engaño para hacer que la escuela apoyara este horrible lugar. ¡Oigan! ¡Tenemos que escapar esta noche! Oye, en las letrinas que mañana nos enviarán a una caminata sin regreso! ¡Que así sea! ¡Estoy lista para conocer a mi Creador! ¡No hables así, Nikki. Si hemos llegado hasta aquí, podemos seguir... ...pero tenemos que hacerlo juntos. Todos para uno y uno para todos, ¿cierto? Han recorrido un largo camino, pero aún les falta enfrentar un desafío más... ...antes de estar verdaderamente rehabilitados. Entrarán en el bosque aquí. Y saldrán en este punto de reunión marcado en sus mapas. Y una camioneta estará esperándolos para llevarlos a casa. Ahora creo que esto es cosa de afeminados. Pero la escuela me obliga a entregarles un teléfono celular solo para el caso de que se pierdan. Si han puesto atención a su entrenamiento de supervivencia, no tendrán problemas. ¿Oh? Buena suerte, gusanos. ¿Lo ves, Nikki? Esto no es tan malo. ¿No te alegra que nos quedáramos? Supongo que sí. Pequeña. Toma. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Milo, ya sabes por dónde debemos ir. Estoy harta de esta cosa natural. Caminando al oeste debemos estar en el punto de encuentro en 10 minutos. Ay, gracias al cielo. Estoy impaciente por ingerir comida casera otra vez. Mmm, vegetales al vapor. Pizza de quesoso y grasoso. Nueces nativas y vallas mm. Ahora. ¿Seguro vamos en la dirección correcta? Eso decía el mapa. Revisémoslo otra vez. Uh, ¿Qué creen? Presiento que perdí el mapa. ¡Y ¡Hey, vamos a morir aquí como perros! te llama ya, Milo. Tenemos un celular, ¿recuerdas? Uh. Dámelo, Nikki. Claro, el celular. No, ¿lo tienes tú, Peperán? ¿Qué? No confiabas en ninguno de nosotros, así que lo pusiste en tu mochila. Yo temo. Lo dejé en el campamento. Yo no soy así. Generalmente soy tan confiada. ¡Ah! ¡Se acabó el juego! ¡Se acabó! Basta, Milo. Aún falta mucho para que se acabe el día. Podemos encontrar la salida, pero tenemos que estar tranquilos y trabajar juntos. Sí, tienes razón. Además, aún tenemos la brújula. Si nos dirigimos al oeste, encontraremos el camino en poco tiempo. ¿Esto no les parece conocido? Uh. Es la misma ardilla ¡La misma ardilla! ¡No, no, no! ¡Hemos caminado en círculos! ¡Es imposible! ¡Hemos caminado hacia el oeste todo el tiempo! Me aseguré de seguir la brújula con exactitud Un momento ¡Esta brújula está hecha de plástico! ¡Es un juguete! ¿Así? ¿Ah, oh. ¿Qué ocurre, peperán? Es que yo... yo... Rompí la brújula, pero el cereal del Capitán Horripilante traía este juguete en cada caja y... ¡Ay, y oscurecerá en un par de horas! ¡No tenemos tienda! ¡Tenemos hambre! ¡Y el único alimento que tenemos es una bolsa de piedritas! ¿Ah? Oigan, si algo me pasa, quiero que se coman mi mochila de piel ¿Ah? italiana. ¡Qué bueno que puse atención durante el entrenamiento de supervivencia! ¿Demasiado musgón? ¿Tuviste suerte? Atrapé uno y me ofreció tres deseos y lo dejaba ir ¡Estamos a salvo! Ay, deberíamos construir algún refugio antes de que oscurezca ¿Lo ven? Trabajamos juntos y miren lo que hicimos ¡Un refugio! Enviarán a alguien a buscarnos mañana en la mañana Estaremos bien ¡Ah! eso? ¿Qué? ¡Ay! ¡Mira lo que hiciste por un roedor! ¡Ahora no tenemos dónde dormir! Pues si no hubieras roto la brújula, no estaríamos aquí. Si tú hubieras confiado en uno de nosotros para guardar el celular, ¡esto no habría pasado! ¿Quieres pelear? Ah, ¡Esperen! ¿Qué pasó con todos para uno y uno para todos? Olvídalo distraído. ¡Llorón! ¡Gato asustado! ¡Afeminado! ¡Ustedes creen saberlo todo! ¡Pues estoy harto de las dos! Y cuando dije que se podían comer mi mochila de piel italiana, ¡retiro lo dicho! ¡Que se la coman los gusanos! ¡Mira lo que has hecho! ¿Yo? ¡Tú fuiste la que enloqueció! ¡Tú fuiste la que arruinó el cobertizo! ¡Tú fuiste hmm. la que nos perdió, Nicky! ¡Bien! Si eso es lo que piensas, entonces me voy. ¡Nikki! Ya es demasiado tarde, pero si pudiera hacerlo de nuevo, me disculparía con mis mejores amigos, Nikki y Milo. Ellos no habrían estado en este problema de no ser por mí. Francamente, Ardilla, ni siquiera sé por qué son mis amigos. Pero me alegra que lo sean... o fueran. Deja el melodrama, quiero... ¡Nikki! ¡Volviste! ...o soy aterradoramente codependiente, o somos buenas amigas. ¡Ah! ¡Milo! ¡Parece que está en problemas! Todos para uno. Y uno para todos. <risa> ¡No puedo ver, ni... ¡Ay! Oh, ¿Alex Trebek? ¿Están bien? Las he buscado por todas partes le dijimos cosas horribles y se fue. En realidad Milo está bien. Él me envió a buscarlas. ¿Está bien? ¿Dónde está? Por allá. ¡Ay, no! ¡No puede ser! Granja Buey Almisclero. ¡Hola, chicas! ¿Quiere decir que todo este tiempo estábamos a unos metros de la civilización? Sí, suerte que es domingo. Todo el pueblo está aquí bailando. Estaba Tan preocupada ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Fue horrible, íbamos a trabajar en equipo Pero nos perdimos Por suerte Alex Trebek nos encontró Ay vaya, fue algo aterrador Alex, a a Alex a Tú debes ser Lydia Pearson He oído mucho de ti pero Pepperan olvidó mencionar lo linda que eres. No. Mamá, tienes que hablar con Jiki porque no quiero tener una marca en mi expediente. ¡Pepi! Estoy hablando con el señor Trebek. Sí, pero como técnicamente no terminé el campamento... Ahora no, Pepi. Lidia, ¿te ¿Sí? gustaría ser mi pareja en el baile? ¡Oh! oh me, ¡Me encantaría, Alex! ¿Has visto un buey almizclero? Tienen una piel asombrosa. ¿Sí? Oh, cuéntame de eso, Alex...